Hola chicos, bienvenidos a mi primer video de locuendo, en este video les voy a enseñar a cómo ser rico en GTA sin trucos ni mobs. Ah, también tenemos que guardar partida por si perdemos. Bueno, para esto tenemos que comprar esta casa, que sale 10 mil dólares y también ir a esta ubicación. Ahora nos tenemos que ir a la sala de apuestas, que está en donde lo maque en el mapa, está en Downtown Los Santos. Devuelve mi caro negro. Bueno ahora nos vamos en el auto que robamos Digo Digo nuestro auto. gua ya lo choqué. Con dos. Nos bajamos con este gua eso huele. Truquito de los chinos rusos XD. Bueno ahora sí entremos a la sala de apuestas. Ahora, lo que tenemos que hacer es irnos a la máquina. Y poner al último jugador. También hay que poner todo tu dinero. Si perdemos, nos sacan todo el dinero, pero si lo guardamos podemos cargar la partida de nuevo y tener tu dinero de nuevo. Vamos, vamos, vamos y... Aquí gane 12 veces lo que tenía antes, entonces sí funciona. A esto lo pueden hacer todas las veces que ustedes quieran, si tienen 100 mil pueden acabar con millones y millones. Bueno, espero que les haya servido y se hayan divertido, si quieren otro video, necesitamos dos likes, bueno, chao y suerte.